momento a escuchar a nuestro compañero amado José Rosa que nos trae en el día de hoy yo, yo, yo muchas gracias joven muchas gracias por permitirme ¿verdad? Sí, claro, desarrollar claro. mi tema en este momento eh, yo creía que era Fulvio, pero nada, sí, lo voy a después quedar después que ahí lo ponemos Fulvio, fue No lapso. lo cambio, doctor no eh, lo cambio. Eh, en mi tiempo, Fulvio, esto decía, le hizo un poco. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy Carolina. Bien, sí. Miren, eh, en redes sociales, en el día de ayer, se puso de manifiesto una discusión, sobre todo en Twitter. La vi muy, muy, un bastante largo en Twitter acerca de una entrevista que le hiciera este señor Santiago Matías eh, al, al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Gonzalo Castillo. Eh, una entrevista eh, mimetizada, o sea, las entrevistas mimetizadas se refieren a aquellas entrevistas donde se arman con la final a un no son no, no, el buscar verdades que va, no. Eso es una combinación entre el entrevistado y el entrevistador. Yo te voy a hacer esta preguntas, fuera de esta preguntas no hay ninguna otra. Y si surge alguna pregunta, tú tienes el derecho de no responderla. Si te sientes a gusto con la respuesta, aunque no esté en la lista, tú me la respondes, si no, no. Entonces, este tipo de cosas se hacen como tema de publicidad, más que de entrevistas reales. Santiago Matías, que es conocido a nivel de la República Dominicana como Alofoque, que no sé qué carajo es lo que significa Alofoque, pero bueno, a mí me resulta un, una expresión un poco eh, eh, eh, poco atractiva para un personaje público. Pero bueno, eh, eso no son cuentas de mi Rosario. El asunto es que se criticó de manera muy acre, sobre todo el periodista Juan de H., Juan Tavera Hernández, que decía que eso no era una entrevista. Otros eh, insultaron al señor Matías, alegando que era un esto un aquello. Bueno, lo primero es que Matías no es periodista. Matías es un, eh, ¿cómo le llaman? Es influencer. Es un influencer. O sea, un sí. individuo... eso es okay. un influencer. Ok, un individuo que en las redes, supuestamente, tiene influencia sobre lo que utilizan el medio, tienen seguidores muchísimos, y el asunto aquí está en que cuál era el motivo de la entrevista. La gente tiene que partir cuando va a opinar o cuando va a criticar. Tiene que partir de cuál es el objetivo de la acción que critica. El objetivo de esta entrevista no era buscar verdades, el objetivo de esta entrevista era presentar a un candidato en su zona de confort que dijera las cosas, incluso, esas respuestas incluso pudieron habérsela estado, eh, pudieron habérsela eh, escrito y responderlas, todas esas cosas pudieron haber pasado. Ahora, no es, no, es, no, no es necesario llegar al insulto, llegar a la palabra a su vez para poder... Eh, eh, criticar o des, des, eh, considerar que algo no tiene importancia desimportantizar una actividad de una persona, no hay que llegar al insulto indudablemente que muchos eh, se refirieron a que este señor que los periodistas, aquí hay periodistas que son magníficos usted no puede comparar, eso sería un sacrilegio comparar a los foques con eh, Uchilora, Uchilora es un periodista, periodista de lo mejor, también lo es Juan Bolívar Hernández, lo es eh, eh, Amelia De Chan, lo es, bueno, toda esa gente, Pablo Macini, un magnífico periodista, la misma Nudia Piero, investigadora, periodista, investigadora, bueno, toda esa gente, pero son incomparables, son incomparables porque hay una situación acá, realmente a los que es un empleado de Gonzalo, empleado en el sentido de que es parte de su equipo de promoción, y eso es lo que él estaba haciendo, era promocionando la figura de Gonzalo. Pero además hay otra cosa, y es lo siguiente, en definitiva, en este momento en que nosotros estamos, para un candidato cualquiera que sea, imaginémonos que, que no fuera Gonzalo, pero para cualquier candidato Pudiera ser interesante, pudiera ser importante tener una entrevista con a los ¿Saben por qué? Porque a los tiene dos millones de seguidores. Es decir, una entrevista que haga Uchilora, usted no la puede comparar con Alonso los ni, ni en sueño, porque Uchilora le lleva la silla. Para poner un ejemplo, pero Uchilora no tiene los seguidores que tiene Alonso y en este momento un candidato lo que busca es que más gente lo vea y que más gente se entere de lo que piensa. Por eso se hizo esa entrevista y yo Escanado. pienso que, se, que el, fue descarnado lo que se hizo contra este muchacho sí. porque en realidad lo que él estaba haciendo era cumpliendo con una obligación. Yo no sé cuántos millones le pagarán o le habrán dado o si le dieron millones, pero él es un empleado de, de, de, de Gonzalo. Dime, Fran. Eh, eh, no, que quería eh, adelantarte. Que hoy le echan tierra a Santiago Matías de cuando entrevistó a Gonzalo Castillo. yo tengo aquí en mis manos, yo tengo aquí en mis manos una entrevista de Luis Abinader también ahí. Y tengo, tengo una entrevista de, del hijo de Leonel Fernández, que lo está entrevistando él, que lleva 150 mil views. O sea, la cuestión es de cuando no me beneficia a mí, es malo, pero cuando me beneficia es el bueno. Búsquenla. Luis Abinader con A que lo entrevistó. Busquen a Luis Abinader con Hipólito Mejía. Eh, a los foques con Hipólito Mejía. Busquen ahí la mayoría pues mira de los... que habría la... que evaluar entonces, Yerian, y perdón, escucha esto, Amado, habría que evaluar el nivel de rechazo que se hace tendencia cuando pasa un acontecimiento y otro no. ¿Por qué cuando eh, eh, entrevista a Gonzalo Castillo crea un rechazo eh, muy, muy fuerte y muy, muy grande muy en y las bien. redes? O sea, ver, es, una... Mira, es, que no, pero, pero, es una negativa. No, pero, oh, es que es diferente. Se creó una expectativa que el candidato iba a hablar a la nación. No, él se refiere a más, la entrevista pero, de. espérate, por se más se de mentir. 30 canales, guías sí, sí. y, días y cosas. Y viene, con una, y viene con una entrevista. Espérate. ¿Tú me entiendes? Que, que, que es un engaño al pueblo, entonces también. Se habla de rechazo a sí. la entrevista. Tenemos que ser esto, esto es, no, cuidadosos. No, no, pero los views no quieren decir una cosa. Es que no no los views. Míralo aquí. Esto es fácil. Las redes, las redes hablan solas. Mire, abajo aquí. Dice 47 mil que le dieron me gusta y 5.900 que le dieron pa, que no le gusta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Sacan esos números eh, y ya lleva ya, ya, ya, 659 ya. mil vistas. No, no, ya ganó en primero. No, que no se este trata de esto. Estamos hablando de que ganó. Estamos hablando Ay. de que oigan, cuando no me beneficia a, Francis, a mí. Oigan a Franci. ¿Mm? Oigan, oigan a Fran oigan, oigan. Hay que entender, amado, que estos muchachos han creado en un sector de la población el morbo en su estilo de hacer comunicación y se le permite, porque tampoco hay ninguna regulación en República Dominicana. ...y no creo que haya ningún contenido valioso... ...más allá de lo que son las propuestas que ellos ven... ...ahora, hay que reconocer que han logrado de esa forma... ...muy peculiar, superar aquellos comunicadores... ...de alto contenido, de formación y de todo... ...ahí es que está pasando la transformación... ...rompiendo la tradicionalidad... ...por eso es que un Gonzalo en ese sector cala muy bien porque es de provisto de cualquier condición más allá de la que el morbo le promete ellos tienen una condición que la que ese morbo tiene cautivo a cientos de seguidores y pero ese mira. grupo de seguidores pudo haber hecho los 45 mil views porque yo algo particular no me he ocupado de a ese view ah, anteriormente pero miren aquí este Luis Abinader a los focas sin se se censura. Eso está dirigido, esos influencers están dirigidos a un segmento social. Ahora, mi pregunta es: no, ¿Puede un candidato desear una entrevista Dejame. con loco que vamos a suponer, Santiago Matías te llama eh, o, eh, esta tarde y te dice: Yo quiero entrevistarte de Francis o a Fulvio. ¿Le va a decir que no? ¿Por qué? Porque es que hay un interés, por no es a lo que es como tal es un idiota. Vamos a ponerlo así. Pero es lo que él representa en términos de comunicación en este momento en que las redes sociales se han apoderado del periodismo, de la comunicación, de la información. ¿O usted se cree mira. que un periódico de, de una de, de tan larga data, de tanta antigüedad como el diario al que ha logrado eh, colocarse como el número mil dentro de los portales más vistos del mundo, que es mucho decir, mira, indudablemente... Mira, que es una manera de valorar lo que son las redes sociales y lo que es el internet como medio de comunicación. Mira el idiota al que tú haces referencia el idiota está entrevistando tre aquí al hijo al hijo de tu líder del intelectual más brillante de la República Dominicana Omar Fernández el hijo de Lionel. Oye eso no le da inteligencia. No pero no estamos en la cabeza. ¿Y qué hace Omar Fernández? El hijo del intelectual más brillante. de Aprovechando la plataforma que tiene miles ah, de pues, seguidores. Entonces, eso no quiere decir. Ah, pero... bueno, no quiere decir Eso. que el por persona... pero no quiere decir Eso ¿Quiénes lo siguen, ¿Quiénes lo siguen, lo siguen? ¿Quiénes lo siguen. Lo, quítalo, pero señores, pero, por Dios, gracias, Puede ser tu amigo, puedes, tú puedes ser un fan de él, pero es un idiota, bien. Miren, lo miren. único que tiene detrás una parafernalia, una plataforma que lo convierte en una figura importante en este momento. Que ha convertido eh, a muchos señores. idiotas en figuras po, en figuras allá, eh, importantes el, el, el, el, el en la No, No, no. Que hay que ser realista. El listín diario Yaya. lo tiene en su primera plana ahora mismo. Aquí Entra al listín la, diario. El socio tuyo, Yayan, el hijo mío ahora me está, me está discutiendo que lo coque, tiene muchísimo. miren el listín diario. Pero, no el, fácil. pero el nivel de seguidores, la calidad de la gente que lo sigue, tú tienes que verlo. Pero enfócame aquí, el listín diario lo está publicando a él, a él míralo aquí. ¿ven? Mira el titular que utiliza el listín diario, señores, miren, esto es el listín diario de hoy. Juan T.H. y Santiago Matías Choca parecer por la entrevista a Gonzalo eso es el litín diario ¿Eh? es, Amado eso es para que ustedes vean el, el, la fuerza que tiene ese muchacho querer negar eso querer negar eso, caramba pero es que no se le está negando que su página tenga muchos seguidores. No se Eso no le da condiciones a él. Eso no le da condiciones de que tenga una capacidad intelectual o que tenga un nivel moral que te permita decir es una persona de confiar. Claro o es una que sí. persona honesto, seria no, porque es que uno sabe lo que hay detrás. El arrestado, la, la el entrevista arrestado que tú estás poniendo, Eyer Yang, es del 2019 de agosto, que hace un año y tanto. Las condiciones del momento no es la misma no, de ahora. Y en ese momento a los foques que no estaba tan pegado con el PLD como lo está ahora. <risa> entrevistó a Hipólito Mejía entrevistó a Luis Abinader entrevistó a Omar Fernández entrevistó a Abel Martínez entrevistó ojalá a Fernandito a mí, Villalona a entrevistó. entrevistó a Juan Luis Guerra a Juan Luis Guerra lo entrevistó búscala, búscala a Juan Luis Guerra amado no, no, si búscala ahí ¿cuánto? ¿cuánto le doy dos si bueno, tú, ¿Tú, Juan a Juan Luis Guerra? ¿y a millones de gente detrás viejo? quiero que me vean Pero eh. la chácata la chácata ¿cuántos seguidores tienen? ¿cuántos tiene? la mano Jordan? ¿cuántos este... seguidores? ¿cómo que se llama la universidad de Boston ahí eh, que está? la universidad de los de ¿Berkeley? músicos yo como llamado la universidad de, lo, de, de, de los Universidad de Berkeley sí donde estudió ali Guerra un tipo formado en música un imagínense sí. ustedes la lumbrera musical de la República Dominicana lo entrevistó a los foques Busquen lo que está ahí. Pero o sea, la, No, que eh, eso no o sea. El, que el hecho de que la plataforma tenga muchos seguidores no, te, no quiere decir que una persona tenga las condiciones pero lo, de allá. Pero entrevistar, por ejemplo, a Juan Luis Guerra, ¿tú crees que es chivito con la con el, entrevista? Aprovechan la Busca plataforma. Una búscame una entrevista que le haya hecho un comunicador del Cibao a Juan Luis Guerra. Es que aprovechan la plataforma. Es que aprovechan la plataforma. Bueno, y tú entonces, sabes de eso. Entonces, eso no quiere decir. a él como persona, como ser humano y como comunicador, no, no, no. yo creo que no, es, que, que no es correcto. Yo creo que no es, que no es loable, que no es saludable. Te, vamos a ver, amado. Es, si tienes ver. que un, eh, un eh, pues, cerrar. Para calificarlo que, ya, que el programa está bueno ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Comunicación y no logramos. Quizás el nivel de, de captación Me decía mi hijo ahora hace unos minutos. Papi, a nosotros los jóvenes nos resulta difícil sentarnos a escucharlo a ustedes que lo hacen por la vía correcta en el sentido de la comunicación. Claro que sí. Y en el ambiente que los poques lo hacen, me lo está diciendo Rancés, que tiene 20 años. Claro. Y yo sé que Rancés claro, no se comporta como los poques ni hace cosas como hacen los que lo ven. Y. Pues me está dando una lección y, y creo que hay que aceptar porque es el claro. mundo que estamos viviendo para poder adaptar la comunicación efectiva. Ahora bien, esa retórica con la que nosotros hacemos por respeto, porque entendemos que esto es comunicación de respeto y nos preocupamos por llevar información precisa y veraz. Ellos, dice Rancés que nos llevan al nivel en que el joven le es agradable porque le está siendo casi un igual y es un estilo urbano que dice él es claro, claro. que capta a la atención de los urbanos, de los jóvenes y de un grupo de ninis también porque hay un grupo de ninis que no trabaja que son 600 mil y le gusta ese tipo de... Esos son los seguidores que él tiene los niños. Que me han, que me han bueno, dado una orientación de lo que pasa. Oiga, en, en una época en este país, no eh, uno de los shows más importantes fue el de Macario y Felipa, Estampa Campesina. Pero porque, porque este era un país rural y ellos y ellos se identificaban con los campesinos de la República Dominicana. Eso fue un boom en la República Dominicana. Y todavía, muchos años después de haber desaparecido el show, la gente hablaba de Macario y Felipa. Y si no, pregúntale a Luz de Sánchez o pregúntale sí. a Joaquín Antigua. Sí, sí. a a a a a esa fueron el, esa fue el, otra el, época. Pero era por eso, eso mismo pasa con Alonso que ahora, en este tiempo. Y con el Chácata y, y con la mami estrella, la estrella, Jordan. No porque sea un intelectual, ni porque sea periodista, ni porque esté papel, Sino porque tiene una plataforma que todo el mundo quisiera acertar a ella. ¿Y ah, cómo, y cómo la consiguió? Yo darle un par de entrevistas, díselo, Yo estoy dispuesto a darle con... Hay de que ver el contenido que tiene en su, su página. página. Tenemos dos llamadas, Amado. Sí. Una en el canal y una en el celular. Buenos días ah, en ah, el celular. Sí, me... sí, Buen día. Hora. Ya, ya. Ajá. Pero también Carolina está envidiosa, Ay. porque ella, ella es demasiado que sale en, en todos los programas y no tiene las puntuaciones que esa tienes tiene. Que es no Carolina. Tú tienes envidia, Carolina. Jamás, no. jamás. Eh. Porque no he movido un solo dedo para hacerme tendencia no, en las redes. No, yo, yo, yo, no te presento, amor. Mira, te, te voy a decir algo. Gracias, yo no, don don me no me lo he, he movido, te, te voy a responder. Yo no he movido un solo dedo de eso que tú estás mirando para hacerme tendencia en las redes. Te pongo un ejemplo. Mi hermana tiene cientos de miles de seguidores y nunca me Exacto. ha interesado de alguna forma, como somos hermanas, aprovechar esa plataforma que ella tiene, siquiera para subir un comentario o un video de los que yo hago que se suben a las redes. No me interesa ser ni eh, influencer ni ser viral en las redes porque tendría la forma como hacerlo y no lo he hecho porque no me importa. Santi Rosa, mi amiga Santi, talentosísima también. Tengo otra llamadita. Sí, sí. Entonces hey. la gente tiene que saber lo que dice y tener fundamento. <risa> Buenos días. Buen día. Yo quiero preguntarte, Carolina. Sí. Ah. ¿Qué te lleva a ti? a tener ese concepto de Omar Fernández, es un joven que está surgiendo ahora y ni tú ni nadie tiene que negarle a él. Lourdes, perdón, no hemos hablado de Omar Fernández. Doña Lourdes, con todo el respeto que usted se merece, está fuera de contexto usted. No hemos hablado, aquí ni siquiera hemos hablado de la figura de Omar Fernández. Lo que hemos dicho es que él participó en una entrevista con... El que Amado dice que es un idiota. Yo me pregunto: ¿qué hace el hijo del hombre más brillante de la República Dominicana, el intelectual más grande que ha parido Latinoamérica en, en, en toda la historia, maldad la historia en tus de palabras. la historia, ¿Qué hace que entrevistándose con, con un idiota, con una gente que no tiene capacidad intelectual, con un inmoral, como lo han citado aquí? Déjame, ¿Qué hace? Yo voy a buscar. No, no, no, no, no. Yo nunca he dicho que a lo poco que sea un inmoral. Yo lo que he dicho es que es periodista. No enfóqueme aquí. Enfóqueme no aquí, muchachos. Eh. Al amigo no, televidente no, no, que me llamó. Que yo no, he dicho. No, no, tú dijiste que era un Y Aquí se dijo que era un inmoral. Ama, eh, ah, amado, amado escucha, enfóqueme aquí, muchachos. Esto hey, está bueno. Hay que programa que está bueno, deje <ríe> Luis. Está Míralo bien. ahí. <ríe> 355 mil seguidores Tiene mucho brillo eh, Ese es Chanty Rosa, tu hermana, ¿cuánto, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores? 355 mil seguidores Tiene mi hermana, Chanti Rosa O Rosalía, como le decimos En la casa, y okay. usted no me va a ver Ni me va a ver nadie, si yo quisiera Hacerme viral, si yo quisiera hacer tendencia En las redes, mire búsquelo usted que ya lo sería, porque es que están las la forma y los mecanismos para hacerlo y a mí me pasan semanas y no subo publicaciones a mi Instagram, ni a mi Facebook, es malo, tenía cancelado, porque es que no me importa, así que usted tiene que tener ay. más cuidado con lo que dice, ay Dios mío, vamos a WhatsApp, Candela.